Soy la hermana María Figenia Aguilar, de la célula Mani Panamericano, Táchira, Venezuela. Estoy muy agradecida con mi señor primeramente y también con nuestro hermano Pastor David, que yo le pedí oración porque tenía una tos muy fuerte, demasiado fuerte. Y bendito sea el señor, no, no hubo necesidad de tomar medicamentos porque gracias a, a, mi, a la oración de mi Pastor David, Jan, y creyendo en la fe del señor primeramente, el señor Jesucristo, se y en sus oraciones, hermano Pastor, la tos se me quitó por completo. Era un alto muy, muy demasiado fuerte. Entonces le doy la gloria y la honra a mi señor y las gracias a nuestro hermano Pastor David Jan. Dios me lo bendiga grandemente.